Hoy vamos a hablar sobre lo importante que es conocer los números de teléfonos útiles. En caso de una emergencia o una situación en la cual hay un riesgo es importante que nosotros consideremos algunas cosas. Primero, tener siempre cerca o disponible los números de teléfonos útiles. El de emergencia, por ejemplo el 911, que es central de llamada. Cuando uno llama al 911 y notifica lo que está ocurriendo, ellos van a derivar. Es importante que cuando vos llames y te comuniques sepas claramente qué es lo que tenés que decir. Si hay una persona desvanecida, si no tiene pulso, si en un accidente hay múltiples lesionados, es importante que recuerdes que las ambulancias solo pueden transportar una persona por viaje. Así que, informa si son uno, dos o tres los lesionados, depende de la efectividad de la atención médica. Es importante también que recuerdes que durante muchos años se fomentó, o se enseñó que el número 100 llamaba bomberos. El número 100 ahora en esta localidad en Paraná no está funcionando, así que es importante que tengas el número de teléfono de la línea fija de bomberos voluntarios o de los bomberos zapadores, que son los especialistas en apagar los incendios. El número de teléfono fijo, o si no, 911.